Cómo dormir fácil y rápido. Este método es súper fácil y rápido. Necesitarás un peluche de tamaño mediano. Agregar los siguientes peluches que mostraré a continuación. Peluche, peluche, peluche, peluche. peluche. peluche, peluche. Pel Luego de hacer todo esto, mezclarlo con una palita. Todo con una palita de madera, hecha de madera. Luego de esto, aplastarlo un poco para mejorar un poco más el proceso de dormir. Esto, esto. esto es Y luego Acompañar con una cubeta mm. ¡Oh! Sientes lo delicioso que se siente Estar donde, en la mezcla Pues es muy bueno Y luego disfrutar tu, tu Y luego disfrutar tu dormición Porque mira pasa esto. <risa>